Hola, hola, buenos días, tardes, noches. Hoy queremos saludarlos de parte de Scient Tips y ese pelo tuyo, invitarlos a que se unan a nuestra campaña de Scient Tips y asimismo que nos envíen sus fotos y se unan a esta hermosa iniciativa que tenemos para ustedes. Asimismo queremos invitarlos a que ustedes le den click al link que les vamos a dejar por aquí abajo en la descripción Para que puedan acceder de una vez a los tips que vamos a darles esta semana Entonces, Espero que no se les olvide darle like a este video, a nuestras páginas Y asimismo que no olviden suscribirse a nuestros canales y darle clic al link que les vamos a dejar Para que entren directamente a nuestra serie de Saiyan